Control de alcohol y drogas a las afueras de Barcelona. ¿Les sonará esta imagen? No otro pantrune, ¿no? Esta otra no tanto. Es el test de drogas mucho menos frecuente. Detecta prácticamente todo el ámbito. ¿eh? Eh, cocaína, opiáceos, metas, anfetaminas, anfetaminas y THC, que es el cannabis. Pues ahora se ha comprobado que son muchos quienes conducen drogados. Droga. Si no, nada. nada. Ni ni, un porro, ni nada. Haremos la prueba de drogas. Un estudio europeo ha hecho pruebas a 3.500 conductores. ¡Mi sorpresa! El test. Es positivo en cocaína. A un 12% les pasó esto, positivo en drogas. Solo un 4% dio positivo en alcohol. No está positivo, ¿eh? Los controles de drogas se hacen ya en toda España, pero no hay un positivo. problema. Son mucho más complejos y poco fiables pero de no momento. Sí, pues. El test de saliva llegar? tiene que ir después al pero laboratorio. Que... Esta es la prueba que va al laboratorio para su análisis. Y es esta máquina la que dice si el conductor ha consumido droga. Aún así, apenas hay condenas porque aún no está determinado el límite a partir del cual es delito. que Así como con el alcohol está muy establecido científicamente, sin embargo con las drogas no está tan claramente establecido. En España, tráfico hace 5 millones de test de alcoholemia al año. Los de drogas, de momento, se cuentan por miles. La saliva que ha detectado la máquina, pues han